Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta vez, lámina de cera de abeja. Aquí tenéis. Vamos a empezar ya. Os voy a mostrar la lámina. No tiene nada. Estas láminas podéis conseguirlas en ferreterías, en tiendas de apicultura y, bueno, en un montón de, de sitios. La vamos a partir a la mitad. Ya veis, la doblamos simplemente. Y presionamos un poquito por el borde Ahí, por la mitad eh, Esta tirita la vamos a descartar Esta tirita que, que quitamos ahora La descartamos Podríamos haber eh, cortado la lámina con, con un cúter Pero no, simplemente así con la mano ya podemos trabajar mucho mejor Separamos las otras láminas y vamos a empezar con Mecha Bueno, yo utilizo una, una universal Aquí, pero recomiendo más Una Q3 Q4 Por ahí, por el grosor Que va a tener al final La, la bola de, de cera Mira, ahora, como ya os he Enseñado en, en muchos otros vídeos Ponemos la, la Mechita sobre la la lámina y empezamos a enrollar sobre la mecha poquito a poco y esto vamos a enrollar así sin salirnos de la, de la línea pues unos 12 centímetros más o menos ¿eh? es una pro, eh, aproximación 12, 11 12 12 está bien y ahora, muy importante, desde desde estos 12 centímetros hasta el final, al final vamos a, re, a reducir eh, unos 3 milímetros, 4 milímetros. Vamos a hacer una una diagonal aquí. Ya veréis, a ver, ahí puesta en la regla. Así, que sean 3 milímetros de bajada. Así hacemos un pequeño triangulillo Y lo mismo En la parte inferior de la vela Contamos desde Desde donde hemos enrollado la vela Y al otro lado Unos 3 milímetros 3-4 milímetros Y cortamos Y otro tri triángulo que descartamos Sí. Bueno, aquí ahora mismo es verano Y está muy blandita la cera ¿eh? Y ahora enrollamos eh, sin, sin cargar mucho sobre uno de los lados Que sea el, la, el peso central Para que no se nos desvíe la lámina Dejamos sin cerrar Ya veis que ha, se nota aquí un poquito la bajada ya y en la otra eh, trozo de, de cera que habíamos cortado al principio, en la otra mitad de la lámina, vamos a, a igualarla. Así. Y ahora, desde el inicio de esta lámina hasta el final. En el inicio eh, cero y al final bajamos unos 3 milímetros vamos a hacer vamos a, a cortar el bies aquí un nada, no, un trocito un, un triangulito para que nos siga bajando la, la esfera dándole forma así más o menos y lo mismo al otro lado de esta nueva lámina así, un triangulito y Ahora terminamos de enrollar Y empatamos la otra lámina Donde ha terminado la, la anterior Ponemos la nueva Presionamos un poquito Ya os digo aquí hace calor y se pega muy bien Si tuvierais dificultades pues con un, un secador en caliente Os bastaría quitándole un poquito de calor Y enrollamos sin salirnos del medio para que vayan curvándose En los dos extremos de la vela Dejamos otra vez Sin terminar de, de enrollar esta cera Le vamos dando forma En la parte superior en la parte inferior Y cortamos Cogemos otra lámina Y vamos a cortar La medida en la que ha terminado La última lámina Hacemos una marquita Cortamos en recto, primero, así, y ahora sí tomamos la medida de hacer el triangulito este, por un lado y por el otro Esto, eh, dependiendo del tamaño de la vela, de la altura, me refiero, eh, vais a necesitar más o menos láminas y vamos enrollando poquito a poco como antes empatamos la lámina a la vela y vamos dándole esta vez ya con la mano y controlamos un poquito más que nos vaya bien, bien por los dos eh, extremos de la vela así y tenemos que darle un poquito de forma en la parte inferior ahora con, la, con el cúter vamos quitando el sobrante así de una forma redondeada también podríamos a ver, eh, dar un, con las manos, apretarlo y un poco pero no quedaría igual me gusta más que se vean claramente las láminas sí y trabajamos. otra lámina y a repetir la operación tomamos la medida de la anterior marcamos bueno ya que estamos a esta altura del vídeo Recordad si te gusta si os gusta este tutorial darle al like apuntar para arriba para los algoritmos para que llegue a más gente eh... Si aún no está suscrito, suscrita, podéis hacerlo. Y bueno, que tenemos comunidad. Ya he hecho últimamente una encuesta. Esta vez he decidido yo la vela que íbamos a hacer. En la, la, en la encuesta os dejaba a vosotros qué vela de las tres opciones que daba queríais. Y, y bueno, a seguiré haciendo preguntas. Y, y podéis hacerme los comentarios que queráis en cualquiera de los vídeos. En los vídeos, en comunidad, cuando queráis. Bueno, seguimos. Otra capita más. Y ya sabéis, medimos. Cortamos. Así que nos queda rectángulo y ahora vamos a cortarle un poquito a cada extremo. Así otro pequeño triangulito. Recordar la medida que tomamos en el extremo eh, menor es eh, 3 milímetros. Así enrollamos. Ya veis que nos va faltando poquito. Parece con otra tira más ya nos llega Y bueno, lo mismo que vamos a hacer aquí una bola De cera, se pueden hacer infinidad de cosas A ver si voy metiendo poquito a poco algún vídeo más De otras figuras que se pueden hacer con, con las láminas de cera Habéis visto anteriormente que he hecho la torre de Hércules He hecho también velas muy sencillas, el velón de tres mechas, así seguimos, ya tenemos la tirita y vamos a así, la osjantamos ahí bien y le damos vuelta. Ya veis que se va pareciendo un poquito más a lo que es una bola. Aún nos toca eh, retocar un, un poco la parte superior. La ido un poco apirulada. Vamos a.. Vamos a retocar esto también. Lo vais viendo. Y bueno, cuanto. Cuantas más hagáis. Más fácil os va a resultar. Bien, ahora. Y vamos a cortarla aquí porque hay un bastante <ríe> del nivel es simplemente redondearle este piquito que no se ha quedado así ya ves que no cuesta nada cortar esta acera hay otro poquito ahí Bueno, podéis seguirme en Instagram, en Facebook Os dejo abajo en la descripción los enlaces a mis redes sociales Así más o menos, Y sí, yo creo que ya casi está Aquí la tenéis Y bueno, no hay que olvidarse, hay que decorarla ahora Vamos a decorarla con un simple lazo, un lacito de, de encaje que le va perfecta a esta vela. Podríais utilizar rafia o un lazo más normal, pero este estilo vintage le queda bien. Y ya veis, una la lazada. aquí un lacito y listo ah bueno sí también le voy a poner de decoración una abejita la abejita de, de cera de abeja ahí la tenéis y presionando simplemente ya se sujeta ya que tenemos nuestra vela aquí tenéis el resultado final Muchísimas gracias por estar todo el vídeo, gracias a, de verdad a todos los que me seguís, espero que os haya gustado y también espero que sigue, sigáis viendo mis vídeos, chao.